Es una fiesta que canta hacia el sol La tierra te invita a hablar con el sol No me vayas más, no me vayas más, quiero tu calor Quiero tu calor, no te vayas más, no te vayas más Quiero tu calor, quiero tu calor Tu luz es colores, tu luz de amores Los astros cantan azul te invita a cantarle al sol, la luz de tu la luz de tu los astros cantan a su creador, los astros Una fiesta, que canta hacia el sol La tierra te invita a Cantar a la luz No te vayas más, no te vayas más Quiero tu calor, quiero tu calor No te vayas más, no te vayas más Quiero tu calor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 Bella, bella luz, calienta esas flores, da color a los amores, el agua brilla con el sol, las flores nos dan su